Gracias por haberle dado clic, amigos, a este el primer programa de Hablando en Chile una iniciativa más de viniles chiles y por supuesto los invito a que pasen a visitar la tienda en Regina número 87 local E, aquí en la Colonia Centro. Aquí podrán encontrar galerías, exposiciones, talleres e infinidad de productos de Art Toys. Por supuesto que hoy en Hablando al Chile, nuestro primer programa, estaremos poniéndonos la camiseta y hablando un poquito de los Art Toys mexicanos. Así que no se despeguen, yo soy Lorena y esto es Hablando al Chile. Como les mencionaba al principio del programa, que muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición, estaremos hablando un poquito acerca del art toy mexicano, que justo entra en México en el año de 2007, cuando esta marca ya reconocida norteamericana Kid Robot decide lanzar una serie de sus ya famosos Dunnies eh, con la supervisión de Ricardo Campa, dueño de Headquarters, una tienda que, que también se dedica al mundo del art toy. Es él quien lleva la propuesta directamente a Kirk Robot y surge toda una plataforma para lograr la reunión de distintos artistas, diseñadores, etcétera, etcétera, para poder sacar la nueva serie Azteca, que es donde empiezan a incursionar en este mercado mexicano. Ya con un paso adelante comenzaron a surgir inquietudes y nuevos deseos independientes de realizar el primer juguete hecho 100% en México. Esto lo logran los diseñadores Jorge Alderete y Andrés Amaya para su empresa Plan B. Posteriormente conoceríamos nuevos proyectos. De entre los más importantes fueron los producidos por Alimaña, que ha sido la empresa mexicana con más diseños llevados al vinilo, con productos como el Sport Trooper, Groucho, Freak Family y colaboraciones como La Bacteria, diseñada por Cieromuco. O Shabu, diseñado por Morbito de Tixinda. Pero la cosa no quedó ahí porque nos presentaron a Lady Lady, conformada también por diseñadores mexicanos como Robert Soda, eh, Mr. Cone y Sobek, que ya hace unos cuantos ayeres nos habían presentado a Selena y Zulema. Es importante mencionarlo porque fue su primer arte y hecho en México. Y por supuesto nosotros seguimos esperando muchos más diseños de este gran proyecto. Hace falta también mencionar a Rabia, equipo conformado por Humberto Ramos, Francisco Herrera y Jesús Rojas, quienes han producido piezas como Calavera Talavera y Bubble Pink, que son piezas ornamentales más enfocadas a la escultura que a un juguete propiamente, con una gran calidad, aunque su producción no sea nacional. Banda, bueno, con esta segunda edición nos despedimos de su programa Hablando al Chile. Les recuerdo que nos pueden visitar en Regina87 Locale, Colonia Centro, y suscríbanse por favor, nos seguimos viendo a través de un clic.